¿Quién por aquí? Eh, hola, señora, ¿cómo estamos bien? Aquí San Juan el aparato, aquí rueda el aparato. Aquí pensaba que era una llave Allen, o una llave Alien, o una llave Woody Alien. Es el descorchador. Bueno, eh, familia. Aquí dentro está el Jabalinchi y la bici para la Titan Desert, para el desierto del Sahara, en la que va a ser mi décima Titan. Ni más ni menos. Entonces, eh, pero antes que nada, ¿quieres venir con el Jabalinchi? A la Titan Desert Con nuestra equipación Viviendo toda la experiencia juntos Estando en el campamento Con descuentos fabulosos En mecánica y en masaje No lo doy yo ni la mecánica ni el masaje Pero bueno, che, venga que ya son los últimos días Link aquí abajo Hoy montaremos la bici pero antes Remember when Rodillo por aquí, teléfono por aquí, cascos por aquí Este es el set de streamer del jabalí Por cierto, no sé si os habíais enterado Que el otro día fuimos a por el reto de las 25 horas Pedaleando en directo y sobreviviendo Y lo hemos logrado lo de sobrevivir, ¿eh? Lo de sobrevivir lo hemos logrado bastante Bueno, yo ahora me voy para el directo Pero antes, ya que ha vuelto el vídeo del día y tenemos un resumen guapo Mira, unas imágenes y link aquí abajo Venga, voy a pedalear un poquito Vamos allá. Más o menos cada tres horas ¿Sabes que te quiero? Otro kilito, otros dos más ¿Te lo has hecho mirar esto? ¡Ábramelo! <risa> <risa> <risa> horas de adelanto Me felicita el director de carrera Además, un puerto de carretera Flipa, qué mierda de vaselina No había visto nunca vaselina verde ¡Ah! Analgésico y antiinflamatorio Ahora mismo tengo los huevos rojos Como si los hubiera metido entre ortigas oh. ¡Wow! ¡Chaten! Yo creo que lo vamos a intentar Tengo una idea Voy a poner el móvil a cargar Voy a buscar unas mallas 6 horas y 32 minutos De la mañana de hoy, sábado ¡Qué este vídeo guapo, eh! Link aquí abajo para que lo quiera ver entero ah, y ahora sí que ya tengo aquí, pa, no para descorchar el vino, sino para descorchar la bici. Yo me quedo en vivo y en directo. Pelá, cuídamelos bien, cuida bien de la bici, cuida bien de la mecánica, que te estaré vigilando. Yo me quedo cuidando en directo, ¿eh? Bueno, a montar la bici, que es estas cosas que hemos hecho varias veces y que tanto os gustan. ¡Vamos pues ya! La bici de la Titan Desert 2022. Vamos a montar la bici del jabalí, suerte que no ha venido, el jabalí contra más lejos de las bicis, mejor, estaremos más tranquilos aquí montándola, nosotros tranquilitos porque si no, este te acaba montando el asiento en el manillar, todo un show. Color llamativo este año, ¿eh? pinta muy bien esta bici, ya lleva la Fox 34, vamos colocando el manillar en la potencia vamos a ponerlo a 5 Newtons Montamos la tija provisionalmente para poderla colocar al potro Bueno, ahora ya sí, ¿eh? tenemos aquí la bici del Jabalí, desempaquetada. La nueva Link Race Evo Carbon, última de este año, vamos. Bici de World Cup. Se va a ir a la Titan con este bicicletón. Comodidad, ligereza, pepino. Bicicleta equipada con el Ram, con el AXS nuevo, el, el XX1 color Rainbow, cadena, cassette, bielas de carbono. Como ya sabéis, lleva el mando wireless para para hacerlo sin cables. Este año, con el nuevo sistema de Split Pivot, con la bielita por debajo del, del amortiguador, Kashima, de Fox, y nos vamos a la nueva horquilla 34, con barras de 34, Kashima también, con recorridos de 100, brutal. Pero el Shimano XTR, los más ligeros del mercado, y montaremos Tija Divine, con mando remoto tirado por cable. Como veis, una bici top para irte a hacerte la Titan, y como este, es un poco rarito, tengo sus ruedas guardadas, unas Bike head, para montarlo para que quede aún más ligero. <risa> bueno, esto ya va apareciendo la bici del jabalí. Ya tenemos sus ruedas de la anterior bici montadas montadas con maxis y con el 3C, un poco sucias porque el tío no para de entrenar, para la Titan, no espero. Son las Bike Head de bueno, constitución fibra de carbono entera. Y ahora vamos a montar la tija telescópica, la Divine Yoke, que es de recorrido 80. Con el nuevo sillín prólogo, con vainas de carbono. Típica. Como nos hemos fijado con la anterior bici que tenía, la hemos dejado las mismas medidas, ajustar un poquito tema manillar y todo en su sitio. Y ahora solo queda cambiar los puños, poner unos puños nuevos, poner los samuráis, que este pincha más que el copón, y un portavidón, y así la tendremos lista. Le vamos a poner los puños de ese grip, que sé que le gustan los jabatos. Puños listos, vamos a poner los samuráis. Ahora los pedales. Y para terminar, el portavidón. Bueno, y por último, faltarían todos los acoples de la GoPro, porque ya sabéis que el jabalí lo graba todo, siempre en directo, lleno de cables para arriba y para abajo. Así que le vamos a poner todos los acoples para que pueda grabar bien en la Titan y hacer unos buenos directos. Bueno, bicilista, jabalí, pórtate bien en la Titan, que tienes un bicicletón.